Hola qué tal soy Leillo, 1975 y esta es una grabación para jugando en linux.com En esta ocasión estamos dándole otra vez al Steam Play y viendo que es completamente compatible con Pro Evolution Soccer 2018 Estoy probando la versión Lite porque no tengo el juego original Pero bueno, después de ver que funciona tan bien pues hasta me lo estoy pensando y nada, vamos a echar un partidillo simplemente para que veáis cómo, cómo funciona. Que va perfectamente, que el juego pues funciona de maravilla. Eh, el único inconveniente que le veo es que bueno, está, no está en, a pantalla completa. Eh, no, no, no fui capaz de ponerlo a pantalla completa, pero eh, ocupa toda la pantalla. Solo quedan los, los márgenes de, del escritorio, nada más. Por lo cual pues eh, no hay ningún problema. Vamos a darle... A jugar y nos vamos al menú para quien no lo sepa Pro evolution Soccer 2018 versión Lite es eh, completamente gratuito y podéis, eh, podéis descargarlo desde, desde Steam sin ningún tipo de problema también hay que comentar que eh, con Steam Play no he tenido ningún tipo de problema a la hora de ejecutarlo funciona la primera y aún encima, pues eh, funciona bastante bien. Bueno, también me gustaría deciros que no tengo ni idea de jugar a juegos de fútbol. Soy muy malo. Eh, la última vez que jugué a un juego de fútbol me parece que fue al FIFA y fue hace más de 10 años. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que me quedé bastante impresionado con este Pro Evolution Soccer. Nunca había visto tanto detalle eh, había desconectado completamente de los juegos de fútbol y cuando vi pues, los pedazos gráficos que, que tiene eh, la verdad es que me quedé bastante asombrado no sé muy bien cuáles son los botones de, del juego, vale no lo tengo muy claro pero por eso que voy a jugar un partidillo no me voy a molestar mucho, pues eh, si me marcan 30 goles pues me marcan 30 goles y nada, simplemente voy a probar a ver qué tal está para que todos lo podáis ver también. Bueno, pues vamos a jugar una nueva partida. Vamos a jugar un partido amistoso. Como veis, todo funciona con total normalidad. El Steam Controller me lo detecta perfectamente. Como ahí, bueno, pues pone un mando de Xbox One, pero funciona exactamente igual. Y, y bueno, pues vamos a escoger... Eh, por ejemplo el Fútbol Club Barcelona Y el Inter que era con el que hice la prueba Justo antes de empezar a grabar este vídeo Vamos a probar pues por ejemplo con el Inter Y aquí pues eh, como veis ya nos ponen aquí a Messi Vamos a escoger Los dos, tres modelos diferentes que hay de De, de uniforme, o sea de y bueno, pues yo creo que así que ya estaría bien El estadio con el que vamos a jugar va a ser el Camp No. Pero podéis ver que hay Hay un par de ellos más Bueno, solo hay dos en este caso Incluso podemos poner La hora, la estación, el tiempo Podemos poner un poco de todo Y bueno, pues opciones generales No sé ni, ni lo que hay aquí Nivel del partido, juvenil, leyenda Juvenil, bueno, solo hay dos Supongo que en la versión, que en la versión eh, completa pues habrá más, más cosas. Pero bueno, está muy bien que nos den la oportunidad de, de probar el juego antes de comprarlo. Es más, a mí creo que me han convencido. En cuanto lo vea por ahí pues eh, a un precio un poquito bien probablemente me lo compre. fijaos qué, qué chulada el Camp Nou bienvenidos todos a este coloso un estadio magnífico en pleno corazón de Cataluña hablamos por supuesto del Camp Nou hogar del Fútbol Club y fijaos Barcelona. qué gráficos no sé cómo serán los gráficos de FIFA la verdad pero bueno esto comparado con lo con lo que yo había visto hace un mogollonazo de tiempo es una auténtica pasada Y bueno, como veis, pues se mueve bastante Bastante decentemente Teniendo en cuenta, pues que Estamos emulándolo Con, con Proton y, y bueno, el Steam Play, Que no es una No es un juego nativo La verdad es que se ve de maravilla Quizás laguea un poquito De vez en cuando Pero bueno, es imperceptible cuando, cuando empecemos a jugar No vamos a, a notar casi nada Supongo que será pues, en, en, esta, en esta presentación de los equipos... ...donde vemos los jugadores todos con sus caras perfectamente renderizadas. Donde notamos pues, a lo mejor algún pequeño bajón. Bueno, pues si queréis empezamos ya a jugar. Nos dejamos de ver aquí a todos saludándose y vamos allá sacamos comienza el partido como os digo no tengo ni idea de cómo de cómo funciona este juego ni cuáles son Uf, sus botones es estoy subjetiva. viendo que el botón a, pues es para hacer pases cortos que la para mí no hay otro que el es una debilidad mía cada vez que juega es el botón es que se me van para hacer eh, pases a mí me parece que altos. en su mejor etapa es uno de los mejores jugadores croatas de la historia Uah. Anda que te lo has currado mucho Aunque sería delito obviarlo sabiendo de lo que es capaz Bueno, como veis soy un paquete Pasan a la alternativa eh, Estoy viendo cuál es el botón de cambio de jugador Y me parece que es uno del, de los Sergio botones Busquets izquierdos de, lo Del Steam Controller El botón de arriba El que no es eh, gatillo Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, eh. Vamos a ver si sí conseguimos ver, con llevarnos la pelota. Perisic. Bueno, no sé cuál es el botón de hacer, de hacer entradas. A ver, si juega. Vamos a ver. Vale, ese botón B. Ahora. Y no sabemos. La ha sido clara. Una ya empezamos para bien. Para ya, ya empezamos bien. Brozovic. Bueno, a ver Consiguió si por lo menos el gol lo marcamos nosotros y, y, y no nos lo marcan el balón. Busca destino. No hay fuera de juego. Penalti, no me fastidies. Al no medir esa entrada. El Barcelona acaba de regalar un penalti. No. Qué malo soy. El árbitro ya le ha tomado la matrícula. Lo raro es que no se la sacara. Hay mucho ruido a su alrededor, pero el árbitro lo tiene claro. Es Tampoco fue para tanto, hombre. Eso es un ostejica. Bueno, a ver si conseguimos... A, eso a ver, que mueve que a la derecha antes, antes eh. del golpeo para la, la dirección que tirarte. La Cuando estás golpe el balón, te tirarás la verdad, hacia la dirección que atrás. moviste. En esos casos... Cuanto es algo antes muevas libertad, la LS, más lejos te tirarás. De acuerdo. Bueno, pues nada, vamos a ver. Uy... Cachis en la mar. Bueno. No ha dudado ni un segundo. El portero adivinó la intención perfectamente, pero no ha conseguido evitar el gol. La es que es espectacular. La rep las repeticiones están muy bien hechas. una pasada ¿eh? yo creo que he perdido me he perdido bastante el tema de estos juegos han por delante, y bueno no me extraña que tengan disfrutar. que tengan el éxito que tiene se ha quedado con la pelota retrasan el balón y vuelven a empezar Perisic Kim Rakitic ha cometido una falta muy clara. Bueno, otra vez, falta. Soy un poco animal, eh. Como podéis ver. A ver si somos capaces de marcar al menos nosotros un gol. O por lo menos tirar a puerta. Bueno. Paso inútil. Intenta jugarla en largo, pero el envío es de todo menos preciso. Vecino la juega. Bueno, supongo que habrá otro tipo de... La dirigido de maravilla. ¡Vaya, qué parada! Vaya, que viene reaccionado. Una parada de muchísimo. Es malísimo, mérida. eh. la mano sacó ahí bien buena parada bueno vamos a concentrarnos un poquito a ver si somos capaces Messi. de qué paciencia sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área Busquets <risa> Suena el bueno, se acabó la árbitro. primera parte. final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Bueno, pues vamos a la segunda parte. No sé si se puede cambiar un poquito la estrategia. Yo no tengo ni idea. Ah, mira, esto lo vamos a dejar para cuando controlemos un poquito más. Ahora simplemente estamos viendo qué tal se comporta este magnífico Pro Evolution Soccer en Linux gracias a Steam Play. Barcelona. Debería mentalizarse de que podría quedar medio partido por jugar si sí, es un mundo. Eso ¿eh? sí, resulta tentador ir a por el partido contra la artillería. Ya lo me me pero me la paciencia, la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también a la falta. Es que soy un poco animal y comete clara falta. No me los puse, porfa. No no me fastidies no fuera. No, hombre, toda la culpa hay que echársela él solito. El técnico mira al árbitro, pero debería mirar a su pupilo. ¡Joder! ¡Yo Cuidado, se pone en una situación complicada. Puede verse perjudicado si va por ese camino. A ver es que soy muy animal, eh. El Barcelona. Tengo que ver un que poquito mejor para qué es cada tecla, porque si no, creo que es un poco difícil jugar correctamente a este juego. Remata. No. Alcántara. Octa por jugarla más allá del centro del campo. Felipe Coutinho. Y le vuelve el balón al centro. Perisic La gana extendiendo Uf, es que el que me pie la quitan a la primera! Instante. Brozovic. Pase a la banda izquierda. Han desperdiciado un buen contraataque. Brozovic. La manda en largo. Bueno, y los comentarios estoy viendo que no que no está nada mal, la verdad. Son bastante Tenían bastante buenos. Tenían pero aún así no lo han aprovechado. Ey. Otra vez sí, falta. Eso es falta. Joder. Aquí sacan las tarjetas, pero con una facilidad asombrosa, a ¿eh? A ver, a ver. Bueno sí. No se equivoco mucho. Pulsa Y cuando tu rival dispare para hacer que el portero dé un paso. Golpea en la barrera directamente. Ey, me la han quitado la otra vez. El Inter trata de crear juego. Perisic. La controla. ¡Eder! ¡Eder! Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria Me encanta este jugador Ha visto una ocasión clara y ya está, disparad Todos sabemos de lo que es capaz Bueno, es un jugador que merece la pena ver ¿eh? Es difícil ver tanto trabajo ah. en el fútbol moderno Es chunguísimo, eh Desde ahí pueden llegar arriba Si este Nueva es modo el modo fácil, fácil. No intención. quiero saber cómo será el difícil de disparo. Dentro de Eden. Rechaza el centro Siguen buscando otro gol que sentencia el partido la verdad es que no sé cómo no me ha metido más goles. Luis Suárez. ¡Oh! Tiene que haber algún botón para, para presionar. Sin hacerle. Sin, sin hacerle pupa, al contrario, porque es que si no. Vale, es el botón más. ¿no? No, hombre, no. ¡Qué genialidad de Eder! Mete en la directa y se pone. Venga, hombre, por lo menos déjame marcar un gol. Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores se entienden, un pase de tiralíneas puede partir cualquier línea defensiva. Eso ¡Qué vergüenza, tío! Perdonadme, Barcelonistas. Pero me estoy estrenando con el juego no, no había jugado un partido entero hasta ahora Solo había comprobado que funcionaba, nada más A ver Vale, podemos tener aquí control de, de las repeticiones ¿Y cómo se sale? Dándole a Start, ok Ahí tenemos la sustitución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 Eso es que yo no tengo ni idea, la verdad. Y aquí no te pone el cansancio ni nada por el estilo. Bueno, mira, no nos vamos a meter en camisas de 11 varas. Vamos a intentar al menos acercarnos a portería y tirar. Y aquí está el pitido final. Bueno, pues el se ha acabado. Puede que se sientan perjudicados. Pero La verdad es que ha sido bastante vergonzoso, pero bueno, eh, Es lo que hay. Cuando el rival se cierra atrás como hoy, no vale de nada intentar superarlo por el centro. Bueno, pues esto ha sido Pro Evolution Soccer 2018 Light el perdedor tenga ganas de revancha. Gracias Julio por acompañarnos. Vamos a quitarlo o lo vamos a dejar así, por ejemplo, pues bueno, pues esto, como os decía, ha sido Pro Evolution Soccer 2018 Lite... ...funcionando gracias a Steam Play en Linux. Y, bueno, pues eh, funciona a la perfección. El juego se ve muy bien. Tiene un comportamiento bastante adecuado. Quizás a lo mejor pues cuando hay alguna repetición... ...o se acerca la cámara mucho a los jugadores... ...pues hay alguna pequeñita ralentización... ...pero lo que es eh, durante el juego, lo que es lo que importa... Eh, el juego pues va muy, muy bien y bueno pues tenéis que tener en cuenta también que estoy grabando la partida eso siempre resta un poquito de, de rendimiento al juego y que eh, pues tengo una gráfica media que no es ninguna maravilla y, y bueno pues supongo que también influye bastante y nada como siempre recordaros que somos jugando en linux.com y que eh, podéis encontrarnos en nuestra página donde vais a encontrar las mejores noticias, artículos de opinión, análisis y demás, todo relacionado con los juegos y el gaming dentro de lo que es eh, la escena de Linux y SteamOS también podéis encontrarnos en nuestros grupos de Telegram y Discord donde tenéis los enlaces en la descripción y en nuestros canales de Twitch y Youtube que es desde donde nos soléis ver habitualmente y donde estáis viendo este vídeo si os gusta el vídeo por favor dadle a Like si queréis comentar cualquier cosa, que bien juego, que mal juego, que tengo que aprender o cualquier cosa, eh, pues eh, los comentarios siempre son muy bien recibidos. Nosotros los contestaremos lo antes posible. Y también eh, pues os dejamos un par de enlaces, uno pues a, al juego, para si queréis, si estáis interesados en Pre-Evolution Soccer, pues podéis comprarlo en la tienda de Humble Bundle, eh, donde pues eh, si, si lo hacéis, pues nos... Eh, daréis unos centimillos que nos vienen muy bien igual también tenemos eh, otro enlace de Paypal donde si queréis eh, cooperar pues con, con, con nuestra web con nuestra comunidad eh, para ayudarnos a pagar tanto el hosting como el dominio eh, pues eh, tenéis ahí un enlace eh, en el que podéis donar la, la cantidad que que, os quera, que vosotros queráis y nada, sin más me despido